saludos soy rael banguera en esta hora les traigo un nuevo contenido y es de cómo eh, grabar la pantalla de nuestro teléfono con el obs entonces en este momento tengo mi teléfono conectado al, al pc por cable usb y voy a, a, a abrir la pantalla Aquí está la pantalla de mi teléfono, miren que puedo entrar a WhatsApp, a cualquier aplicación, incluso a, lo, a los juegos. Pero resulta que a veces queremos grabar con el OBS, en la pantalla del celular, ¿cierto? Entonces eh, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner la pantalla por aquí, voy a ejecutar el OBS. está recién instalado entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar aquí una ventana captura de ventana porque esta es una ventana listo vamos a dar clic en aceptar y en esta opción vamos a escoger esta que tiene por nombre moto g8 power porque este es mi teléfono listo voy a darle clic allí lo doy clic en aceptar y miren aquí ya está la pantalla de mi teléfono, lo que yo haga aquí miren que se repite acá entonces, eh, eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima chao chao, así de fácil es